El tema que nos viene preocupando es el tema tras el deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma, la crisis de salubridad que se ha generado, no solamente para la población en general eh, que estamos sufriendo porque las calles están inundadas de basura, sino especialmente para eh, las personas, las familias que viven alrededor de este relleno sanitario que han tenido problemas de salud que persisten. Se ha declarado una emergencia sanitaria en torno a este tema. Para hablar sobre Alpacoma, sobre la basura, hemos invitado al concejal de la Ciudad de La Paz, Mario Condori, a quien le agradecemos. Concejal, buenos días. Muchas gracias por la invitación y saludar a toda tu amable audiencia. Sí, aquí estos últimos días hemos estado involucrados en todos estos temas que prácticamente preocupan a la Ciudad de La Paz. Preocupan a la ciudad de La Paz, pero que eh, se avisora una solución, al menos así lo dijo el alcalde. Vayamos a escucharlo, ¿le parece lo que pasaba anoche en la ciudad del de Alto? Una conferencia de prensa conjunta entre el alcalde Luis Revilla de La Paz y la alcaldesa del de Alto Soledad Chapetón en torno a este tema. Interinstitucional que firmaron entre los dos municipios para que la basura de La Paz sea trasladada hasta la zona de Villa Ingenio en el Alto. Vayamos a escuchar lo que dijeron las autoridades etcétera, esos son detalles que tienen que trabajarse a nivel técnico entre nuestros equipos a partir justamente del día de mañana. Eh, para un tema de aclaración, eh, si, si tenemos eh, hoy día que aplicar esta emergencia, es un trabajo de emergencia eh, complementario a nuestro convenio, es decir, que no es eh, a largo plazo, es a corto plazo. ¿no? El alcalde obviamente está con la, eh, con la intención de poder resolver el conflicto que hoy día tiene con con el botadero en, en Achocalla. Ustedes saben que en el área metropolitana de La Paz no existen otros rellenos sanitarios. Existe el de La Paz y existe el del Alto. Y por eso es tan importante el haber podido encontrar este, este punto de trabajo interinstitucional entre ambos municipios, porque los residuos no se pueden depositar en cualquier lado. Tiene que ser en un relleno. Así que nos vamos a esforzar, apreciada Colega, alcaldesa, en resolver el problema lo más. ¿no? Con esto que pasaba anoche, ¿se ha solucionado el problema en La Paz? Para nada. Sí, coyunturalmente puede, puede ser que se solucione por algunos días. Eh, pero también mencionar que el municipio de La Paz tiene una extensión territorial bastante grande. El, dentro del municipio de La Paz, apenas en la Hollada, nosotros vivimos en un porcentaje del 8%. Imagínate. El sector de Jampaturi tiene una dimensión de aproximadamente un 15%, 15 a 20% y todo lo que es hongo llegan a ser un 75%. Tenemos bastante territorio donde nosotros podemos eh, seguramente buscar un espacio en el cual se pueda, dentro de nuestro territorio, hacer nuestro propio relleno o nuestra planta industrializadora, lo que eso a eso deberíamos de apuntar. Sin embargo, hemos visto que también la población ha crecido bastante en todos estos sectores. Sin embargo, nosotros hemos visto, eh, por un lado, eh, que el alcalde no tiene un plan de contingencia, no está preparado nuestro municipio para este tipo de eventos que tarde o temprano tenía que suceder. La solución que está dando sí es temporal, pero bueno, seguimos viendo... La alcaldesa viendo, decía a corto plazo, la alcaldesa corto, el alto. Claro, debe ser por una semana, un mes, etcétera. Yo, yo no pienso que al final el alto se vuelva en un basurero, ¿no? Porque el, el alto nos va a dar la mano hasta un cierto punto. Luego, seguramente... Los mismos vecinos seguramente tal vez se van a pronunciar, porque nosotros somos un gobierno autónomo, como gobierno autónomo municipal de La Paz, debemos estar preparados ante toda esta situación, no solamente estar eh, dependiendo de otros municipios, pero si vamos a firmar acuerdos que sean acuerdos serios para lo futuro, para que nuestra, nuestro, nuestras basuras sean industrializadas. Entonces, el tema sigue latente ahora, los hermanos de Achocalla... Siguen a la espera del alcalde. Nosotros el día de ayer hemos generado una reunión con concejales de Sol.bo que han ido tres concejales al municipio de Achocalla. Los tres concejales se les, ha, se les ha brindado todas las garantías necesarias. Ellos, así como han entrado, han salido de la reunión, se ha planteado que se pueda trabajar en relación a una visión metropolitana y a eso se estaba trabajando. Y esperemos que el alcalde vea bajo ese panorama de una visión metropolitana en la cual el alcalde incluso de Achocalla manifestaba que está dispuesto a ceder las 20 hectáreas dentro de una comunidad cercana, para que en ahí ya no sea un relleno, ni un botadero, sino sea una planta industrializadora de residuos sólidos, y a eso deberíamos de apuntar todos. Lo que está haciendo en este momento el alcalde, juntamente con Terza, está haciendo tapar la basura que se ha prácticamente deslizado. No es la forma, no es la solución. Lo que debería de hacer es toda esa basura que se ha deslizado, volverlo a rellenar, y a compactarlo en, en celdas, es lo que amerita y esa es la, la norma técnica, en las mismas celdas crear otras celdas y depositarlas ahí. Si estamos rellenándolo ahí, ¿qué tal si vuelva a llover? ¿Va a volverse a deslizar? Eso cualquiera se da de cuenta. Ahora habla el alcalde y algunos concejales de la celda 11. La celda 11 se ha demostrado que es un simple relleno, no es una celda en la cual se lo ha excavado y se lo está queriendo enterrar. Entonces, hay muchas deficiencias. El malestar en la Chocalla es bastante fuerte. El olor se siente, nosotros lo hemos sentido. Hay moscas, bichos extraños que están apareciendo. ¿Cómo la gente va a vivir? Prácticamente ahí andan de miedo. Hay roedores. No solamente es en la ya en los vecinos. Los vecinos de Mayasa y Mayasilla, ustedes han visto el día... De, de, el día martes han hecho un plantón en la mañana, han bloqueado hasta las 2 de la tarde manifestando que están en contra del relleno sanitario, quieren que se cierre el, el relleno sanitario las ocho urbanizaciones de lo que pertenece a Macro Mayasa han dicho que no quieren más que esté el relleno sanitario entonces todo esto el alcalde tiene que saber escuchar a la gente y no, y no quedarse con esa soberbia yo le pido al alcalde que baje de las nubes donde está volando en este momento y se sienta como un paseño de verdad, parece que él no es paseño, por eso es que no le interesa la salud de los paseños, no se siente eh, como un chucuta que somos nosotros y nos preocupa el diario vivir y cómo están las calles. Hoy en la mañana yo vi en varias calles que la basura sigue amontonado en varios sectores. Esperemos que en el transcurso de hoy se pueda recoger y de una vez la gente ya empiece a caminar como todos los días caminamos y sea una ciudad limpia, pero ante todo esto, la reunión volviendo a tomar el de Achocaya, la reunión debe continuar. Se ha dado un buen paso el día de ayer, se han reunido, han propuesto, incluso los mismos concejales de sol.bo han admitido, si en caso que el Ministerio de Medio Ambiente resuelve o eh, de acuerdo a, a la evaluación que ellos han, han realizado, menciona que el relleno sanitario sea cerrado ellos van a aceptar esa decisión. O sea, los concejales de Sol.bo han dicho que están de acuerdo que se cierre sí el relleno sanitario si en caso de que las autoridades máximas determinen esta situación, como también la gobernación, de la misma manera el alcalde de Achocalla ha dicho lo mismo. Y ahí seguramente habrá, habrán un, una mesa de diálogo. Está esperando, por ejemplo, los de Achocalla, esperan una propuesta por parte de la Alcaldía de La Paz. ¿Cuál es la propuesta que plantean? El día de ayer no plantearon ningún tipo de propuesta. Seguramente ahora... El alcalde ten, ten, tendrá que sacarse tiempo. En lo que se quedó fue que el alcalde debe ir a Chocalla. Se le está dando todas las garantías en las cuales deben sentarse entre alcaldes. También los concejales vamos a participar y se dé una pronta solución a este tema. No podemos seguir siendo dependientes de la ciudad del Alto. Parece, ¿Y qué parecer... pasa si, por ejemplo, se me ocurre, pobladores de Villa Ingenio... Rechazan que la basura de La Paz, porque son 660 toneladas, según nos decía la viceministra de Medio Ambiente el otro día, por día, eh, rechazan esto. ¿Qué pasa con este acuerdo y qué pasa con La Paz? Por eso, en primera instancia, para hacer acuerdos interinstitucionales, algún tipo de convenios, si tú estás afectando a un territorio, porque no nos olvidemos que los distritos tienen territorialmente su, su, su jurisdicción. Y mínimamente la alcaldesa ha debido consultar a los dirigentes del distrito de Villa Ingenio para que eh, seguramente eh, se lleve la basura ahí. De, de antemano nosotros estamos agradecidos para que la alcaldesa haya cedido, pero eso es coyuntural. En caso de que los vecinos se manifestaran que no están de acuerdo, ¿qué es lo que vamos a hacer? A eso tenemos que, esa, esa pregunta tenemos que preguntarlo al alcalde. El alcalde está queriendo tapar el sol con un dedo por la falta de capacidad o tal vez por la falta de técnicos que él no tiene. Me parece que no tiene técnicos, por eso es que ahora se está trayendo técnicos del exterior, expertos, dice, entre comillas, porque hemos escuchado entre, entre mismos funcionarios de la alcaldía que él se estaría contratando a esos expertos. Esperemos que no sea así, esperemos que no nos esté mintiendo el alcalde al traerse expertos para que evalúen a su favor. Y entonces, aquí estamos jugando? Así como ha dicho, no hay ningún problema, todo está controlado, pero sin embargo... Todo lo que ha, ha, se ha deslizado en la parte baja, están saliendo eh, agua, promontorios de agua están saliendo como si fueran volcanes. Eso se ha visto en los videos, pero la verdad eh, es que el alcalde miente demasiado ante esto. Y esperemos nosotros de una vez que se solucione. Hemos dado un primer paso, ha sido la reunión del día de ayer. Y esperemos que el alcalde acuda a esta segunda reunión, y en la cual se pueda solucionar en un mediano y corto plazo, incluso el alcalde de Achocalla manifestaba. Si es que el ministerio nos dice que esa celda, o los técnicos, los expertos nos dicen que esa celda 11 va a aguantar, Voy a permitir, o sea, en los comunarios, vamos a, y, y mi persona, vamos a permitir que entre la basura ahí, a esa celda 11. Aproximadamente tiene un tiempo de dos meses, se ha calculado. Aproximadamente unos 36 mil toneladas que va a ingresar a esa celda. Pero, eso, incluso para eso están abiertos. Hasta eso ya se puede buscar otro espacio, pero ¿cómo? Dialogando entre hermanos. ...trabajando en una visión metropolitana, lo que usted, ustedes y todo el mundo quiere... ...ya basta de ser una ciudad retrasada, basta de depositar la basura ahí como, como antes lo hacíamos... ...y como antes como teníamos nuestros baños, teníamos un pozo séptico, ahí hacíamos nuestros baños... ...basta de vivir en esa época, la tecnología ha avanzado, hoy en día la basura puede industrializarse... ...puede retornar a nosotros en energía eléctrica, en gas, en abono, en muebles... ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo? Así como nuestros hidrocarburos se están industrializando, lo mismo. Hay que tener esa misma visión de, tecno, de, de, de, de la nueva tecnología que viene enmarcando de, dentro de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Ahora, concejal, eh, por parte del de municipio aseguran que estas medidas, estos bloqueos, eh, la declaración de emergencia sanitaria son medidas políticas en contra de Luis Revilla. A ver, en primera instancia lo que podemos decir al alcalde, o sea, el deslizamiento ha sido una medida política. ¿Han venido los pobladores de Achocalla a que se deslice el, todo el promontorio de basura? No. La, la reacción de ellos es justa. O sea, los de Mayasa, Mayasilla, de eh, Jupapina, de todas esas urbanizaciones que están dentro del municipio de La Paz, son políticos O sea, nuestros propios vecinos de nuestra jurisdicción Han salido a movilizar Tienen votos resolutivos, pronunciamientos Que no quieren más que esté el relleno sanitario Estoy hablando de nuestro territorio, alcalde Para que el alcalde escuche No estoy hablando de otro territorio Nuestros propios vecinos de Alpacoma, Cotauma, Raúl Salmón Todos estos sectores del distrito 4 del, Dentro del municipio de La Paz Mencionan que no están de acuerdo con el relleno sanitario entonces ahí ya aparecen pues, nuestros hermanos de Achocalla, en la cual dicen que ellos se sienten afectados y se han dado muestras, resultados de que incluso personas estaban desmayando y el día de ayer un, una persona de adulta mayor menciona con lágrimas en los ojos, yo soy el que estaba desmayado y casi me he muerto, Dios quiera que estoy hoy en vida para seguir viviendo, pero estoy en un estado muy lamentable, ha mencionado ante los concejales de Sol.bo entonces no podemos vivir en esta incertidumbre, yo pienso que aquí también tiene que poner los buenos oficios el Ministerio de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente, porque estos hermanos no pueden seguir viviendo en esta situación, nosotros como autoridad siempre vamos a eh, tratar de aperturar estas mesas de diálogo vamos a seguir haciéndolos, vamos a seguir pidiendo al alcalde que se siente con el alcalde de Achocalla y ambos alcaldes puedan solucionar este tema el achocalla está abierto Eso es lo que hemos visto ayer Pero también nos duele Ver que autoridades municipales de La Paz Como sea el concejal Isaac Fernández Y el concejal eh, Siñani Hablan barbaridades Sin tener conocimiento Por ejemplo, el día de ayer El concejal Isaac Fernández ¿Qué ha dicho? Cuando salimos de la reunión de achocalla Ellos han dicho Sí, vamos a generar la mesa de diálogo Se va a continuar Pero acá en la ciudad de La Paz Hace su conferencia de prensa donde dice, yo no les recomiendo al alcalde Luis Sevilla que vaya a Chocay, porque había 500 personas, yo te mostraría las imágenes, ni siquiera habían 100 personas allá, y miente ante la población y son autoridades que constantemente mienten a la población paseña y... ¿Cómo es posible que llegue a tanto extremo? Más al contrario, él debería decir, nos sentaremos. Entonces, mínimamente, si no quieren ir a Chocalla, que vayan a un lugar neutral para que se sienten, o acá en la ciudad de La Paz. Yo pienso que nuestros hermanos van a venir. Entonces, no podemos esto enfrascarnos con esa soberbia que siempre ellos mantienen. Lo que nosotros queremos es el diálogo. Y eso es lo que hemos demostrado el día de ayer. Y vamos a seguir haciéndolo hoy. Hoy vamos a seguir, incluso en los medios de comunicación, saliendo y diciendo que nuestro alcalde no tiene una forma de poder solucionar este tema de la basura. Lo que soluciona es coyunturalmente, temporalmente, y eso yo creo que no es la solución. De todas maneras, eh, esperemos que la basura se recoja estos días y de una vez sentémonos a dialogar, ya que eso es lo que prima ante todo. Bueno, información de último momento, concejal, lo que hablábamos, comunarios de Villa Ingenio no permiten el ingreso de camiones con basura paseña, después de firmado el convenio entre las comunas de La Paz y El Alto, que permite que la basura generada en La Paz pueda ser depositada temporalmente en el botadero de Villa Ingenio. A las 23 horas ingresó el primer camión con basura, como establece el convenio ayer Posteriormente 21 motorizados lograron depositar la basura de La Paz al mencionado botadero Sin embargo los comunarios intervinieron el paso de camiones Y no permitieron el ingreso de más motorizados Los vecinos del lugar anticiparon que tendrán una asamblea en las próximas horas para tocar el tema Esto nos mandan eh, colegas periodistas eh, desde la ciudad de El Alto Esto estaría pasando, habría ya un bloqueo en la zona de Villa Ingenio que no ha permitido el ingreso de más camiones. Yo Por le, lo tanto estábamos Yo le digo, hablábamos. yo le digo. Yo conozco, yo he sido dirigente en otrora para tomar una decisión en una jurisdicción, en un territorio en un, o en una OTB, mínimamente tienes que socializarlo. Preguntar al distrito de Villa Ingenio decir que hermanos hay hermanos que están sufriendo, les daremos la mano. Pero si tú vas a ir autoritariamente y decir, aquí yo hago y tomo estas decisiones, estamos equivocados, estamos en un estado democrático, donde uno tiene la obligación de consultarlo al otro. No puedes imponer. Y eso es el error, El segundo error que comete el alcalde Luis Sevilla. Piensa que el hecho de que la alcaldesa del Alto sea su amiga, o sean de la oposición, Piensan que esto lo van a solucionar entre cuatro paredes, jamás va a solucionarse así. Es el segundo error que comete el alcalde. Los vecinos mínimamente tienen que ser consultados en una asamblea y tiene que haber un voto resolutivo en el cual diga este es el documento que sí, se aprueba por dos semanas o un mes que el, el, el, las basuras de la ciudad de La Paz van a ingresar acá. No es como ellos piensan, les falta mucho me parece y, y sus asesores dónde están. Ese es el error que comete constantemente el alcalde Y nosotros siempre damos críticas sanas Pero la verdad con esto no se solucionó nada Esperemos que el alcalde reflexione Y se siente a dialogar con el alcalde Damaso Ninaja Ya que el alcalde Damaso quiere trabajar, quiere ayudarnos No es como, el, como en el alto, es, otra cosa es en el alto La alcaldesa anoche ha dicho con bombos y platillos Estamos dando la mano, bien nosotros hemos visto bien, pero no se ha trabajado desde la estructura interior. ¿Qué quiere decir con los vecinos? A eso tenemos que ir nosotros. Y si nosotros fuéramos eh, del alto, iríamos. Yo en varios vasos, cuando vamos a hacer algún tipo de proyecto, por ejemplo, hemos ido a plantar a varias zonas, mínimamente vamos a consultarles, vecinos están de acuerdo, van a cuidar la planta, vamos a cuidar, van a, hagan un acuerdo. Así se trabaja pero ¿cómo es posible que vayas directamente y ahora el, eh, la mecha se ha encendido mucho más? El alto seguramente se va a pronunciar, es, esperemos que no sea tan grave, esperemos que traten de solucionar de una buena manera. Nosotros, por el bien de todos. Por el bien, todo. no queremos nosotros más basura en la ciudad de La Paz. Muchas gracias, concejal, por haber estado junto a nosotros y lo esperamos en otra oportunidad. Gracias a ustedes y saludos a toda tu amable audiencia. Estuvo junto a nosotros el concejal de La Paz. Mario Condori hablando respecto a este tema de la basura en la ciudad, porque esto ya trasciende a lo que es solamente Alpacoma, ya es una emergencia sanitaria en toda la ciudad de La Paz, estamos inundados de basura.